Hoy son como las 6 de la mañana, llevo en este lucecillo como una hora esperando porque tenemos un vuelo a Puerto Asís con sí. mi queridísimo Edwin Beltrán. Vamos a montar en un avión de hélice. Chiquitico. Sí, ¿Qué? Chiquitico. Sí, es pequeño. como una avioneta. Es como una avioneta y la verdad es que... Yo Estoy cagada del susto y estoy cagada del sueño. Estoy segura que no va a poder dormir de la angustia. Pero bueno, haré lo mejor posible. Ya logré averiguar de una, de una señora que ayuda con las fobias. No te conté. Señora que ayuda con fobias, voy a ir a verla a ver si me puede ayudar con este grandísimo problema. Porque ahorita está que se me sale el corazón. Aunque no parezca. Ya te he visto, ya te he visto. Bueno. El sudán, el Buenas señores, ¿no ¿estás está? listening? Está asustado? ¿no? Como yo, ¿no? Bueno, les contaré cómo nos va. Nada que nos montan. No nos montan. No sé qué estarán revisando, pero nada que nos montan. Ya vamos acá como una hora, ¿no? esperando el vuelo. Que nos monten de una vez, ¿no? Ya, salgamos de aquí una vez. Nos vamos en la aerolínea de La Paz. Ahora sí, no hay excusas. Me montaré, me montaré. Soy valiente. No voy a salir su Bueno, ya me sentaron. Todo el avión está muy, muy callado. No sé si es porque está muy temprano, excesivamente temprano. Lo bueno es que encontré un gran compañero de viaje, César. César, ya le conté que tengo fobia a esto, ¿no? Sí, que tengo miedo a volar. Ajá. Pero usted que me estaba contando, que usted también le da susto. Sí, un poco. Sí, un poco. Que nos pellizcamos. Ah. le puedo agarrar la mano y romperse ¿Sí? <risa> hasta yo no creo <risa> ¿Se, le, se la puedo pellizcar mm, sí, ¿Sí? Puede ser. se la puedo pellizcar ah, bueno. señores pasajeros son las 6 de la mañana 23 minutos iniciando nuestro itinerario la puerta principal de cabina ha sido cerrada a partir de este momento sus teléfonos celulares y cualquier otro equipo electrónico deben estar apagados ¿Amigos? Cuéntame que a, no nos vaya a el avión, ¡Ay, trae? no! <risa> Don César, ¿eso, esos no son los chistes que yo puedo tolerar en este momento, ¿Eh? deportivos. No, yo creo que tú eres una mujer acostumbrada a estar viajando en el avión, ¿no? Sí, pero sea lo que sea, me da susto, entonces hoy voy a superar ese miedo con ustedes ¿Sí, okay? Ah, bueno, sí, superamos, nos ayudamos mutuamente. <risa> Saluda a toda la gente de mi canal de YouTube. Hola, mucho gusto. Si ¿sí? bien sí, acompañado, el día de dejo. Hoy damos una cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo 8732 con destino puerto Asís. Tiempo de vuelo será de 1 hora 20 minutos aproximadamente. Bueno, ya estamos andando, pero nos acaban de decir que tenemos que apagar los celulares, como por seguridad. ¿Será que pasa algo si uno lo deja prendido? Mejor no averiguar ¿Será que lo prendo? ¿O no lo prendo? Bueno, por ahora lo voy a apagar Pero quería contarles que ya estamos Andando porque no sé por qué sufro tanto, pero es algo que voy a averiguar es algo que voy a tratar porque estoy cansada de tener miedo estoy cansada de sufrir tanto en un vuelo y es uno de mis propósitos del 2018 buscar ayuda porque tener miedo enferma ya me lo han dicho tener sufrimiento aquí en el corazón genera enfermedades Amigos, eh. ay, jopo. Ay, <risa> entre vitalito y Florencia. pues no que yo no pues. tranquilo que ya vamos a llegar hola buenos días estamos aquí yendo para Puerto Asís con una compañía super espectacular hemos tenido un viaje un poco tranquilo hemos tenido una buena vista hemos visto el magdalena los nevados una tierra muy linda que se llama Colombia estoy al lado de una mujer que está un poquito nerviosa he tratado de colaborar con eso pero me ha sido un poco, un poco difícil esperemos que en el vuelo de regreso consiga una mejor compañía el todo el vuelo eh, sí, ha llorado un poco ha estado un poco, un poco turbulento el viaje sí. Pero nada fuera de lo común Ya quiero llegar Ya quieres llegar Pues ya llegar, eh, no de... Si quieres nos podemos bajar No <risa> César va a ser youtuber ahora ¿Cierto? Sí. Vas Mi a abrir tu un canal ¿Eh? Mi primera experiencia en YouTube Su primera experiencia de YouTube César? Sí Próximamente eh... en YouTube Para que lo vean El canal de Laura todo... sí. Increíble que tenemos va vez. Él va a grabar todo porque no, soy capaz no, no, hacer... Así les da la bienvenida Son las 8 de la mañana, 7 minutos Por reglamentación de la autoridad aeronáutica Deben permanecer sentados Hasta que la señal luminosa De abrochar cinturones se apague Que el avión esté detenido en la posición final Gracias bueno. por volar con Satena La aerolínea que integra a Colombia César, gracias oh, gracias Ojalá me lo vuelva a encontrar Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes por acompañarme. Pongan todos sus comentarios en este video. Los adoro. Despídete. Diles que pongan muchos Bye. likes. Like, like, muchos likes. Y suscríbanse. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Los amo. Que no lo está mal. Está mal. Sí. Es un pesado. Sobre todo cuando salimos de Bogotá, ¿viste cómo empezó a coger así? Ahí sentí como el movimiento en el estómago. Vamos, vamos. Llegamos, llegamos. Gracias, Atena. Gracias.